Ella se ve muy fría, pero no lo es. En realidad es muy dulce y tierna. Solo que tiene miedo a que la lastimen otra vez. Ella se guardó para sí misma sus ilusiones. Entre cristales rotos se soterraron sus deseos de amar. Y sus ganas de conectar con un amor sincero se volvieron meros mitos, leyendas y cuentos. Entregó el corazón por entero no se reservó pieza alguna. Cada rincón de su ser se llenó con las ilusiones de un amor de ayer que le prometió un mundo de cuentos y rosas merecidas, que le habló de palabras coloridas y bellas. Y luego, cuando ilusionada estuvo, se esfumó, desapareció y con ello se marcharon las ganas de ella de volverse a entregar, de volverse a enamorar, Amarga fue su lucha, días enteros lloró por un amor que no merecía su querer. Se dejó caer en la cruel noche fría, aquella tierna noche que la abrazó con una promesa de una vida sin dolor. Se enamoró de la soledad, su propia presencia se convirtió en su primera y única amiga con la que siempre podía contar. Sus días se volvieron placenteros dándose cuenta que no necesitaba a nadie. Solo a ella misma. Inferiorizó sus deseos de afecto, su cuerpo, calor, ya no necesitaba. La necesidad de sentirse estrechada entre otros brazos, de un día para otro simplemente se perdieron. Su apetito por una promesa se extinguió. Solo acompañada con su propia voz, su propio calor. Pronto se dio cuenta de lo triste que son los amores que nunca están, que nunca llegan que nunca acaban de irse y nunca acaban de quedarse. Se cansó de tantas promesas, tantas impuntualidades. Se hartó de «Llego en 30 minutos». «Perdona, no puedo llegar, me surgió algo más». «Hoy no nos podemos ver, tengo que hacer otra cosa». «Perdóname, tendré que ir unos minutos antes». Se cansó de recibir excusas en vez de rosas. Se cansó de recibir «No puedo» en vez de «Contigo todo lo quiero». Se cansó de recibir no estoy en vez de por ti voy. Se cansó de no sé lo que siento en vez de contigo hasta la infinitud. Sus labios partidos quedaron, buscando explicaciones, mil porqués, dándose cuenta que se perdió por una que nunca intentó hallarla. Fragilizó su corazón para darle espacio a un nuevo amor. Se entregó a una vil promesa sin cumplir. Le dieron alas al alma para luego cortárselas en el acto. Se mostró abierta solo para darse cuenta que le desgarraron por dentro. Sus heridas prometió curar solo para abrirlas más. Ella es una poeta de corazón triste que anhela con tanto ahínco volverse a entregar. Pero tiene miedo, tiene miedo a caer en el mismo bache, de perderse, de enfrentarse a la misma incertidumbre de preguntarse si es importante, de si la quieren, de si se quedarán con ella. Ella es el corazón que ríe y aquel, el que la desgastó. Ahora vive arrinconada entre los traumas de un sentimiento incompleto, frustrada entre sus más profundos deseos pero frenada por la jodida realidad que le recuerda que un amor real es utópico, inexistente y pasajero. No es una chica complicada, solo desconstruida. No es una mujer rota, solo está desarmada. Sus piezas están dispersas entre sus sueños azul cielo. Sus emociones hoy redundan entre recuerdos viejos buscando uno nuevo. Amarle fue exigirle, quebrarla fue quererla. Acogió entre sus brazos a una persona que no la supo valorar, que no la supo querer. Ni mucho menos darle lo que ella tanto merecía Lo que ella tanto pedía Lo que tanto sorteaba poseer E incluso fingió que todo estaba bien Aún quebrada se resentía a llorar Aún devastada se resistía a quejarse Porque amaba con resignación Porque se entregaba sin mediar palabra alguna Sin embargo un día su amor incompletido caducó Y lloró tanto hasta el punto de obligársele a ser fuerte Entiéndela una vez amó con tanta locura que se arriesgó el corazón. Se aferró tanto a una ilusión pasajera que se abnegó tanto a entregarse a otro. Fiel fue en cuerpo, corazón y sentimiento. Barrocas fueron sus calles, tan bellas como un amor silueto. Su sonrisa llenaba los colores, sus ojos destellaron convicción e inocencia. Pero se quebraron con la caída de sus verdades que se cristalizaron en un segundo. Estrechó su corazón con gran fuerza y se prometió así nunca volver a darse así por igual. Guardó sus sentimientos en el lugar más privado de sus habitaciones. Se juró jamás de ilusión por nadie que no fuera ella. Se encadenó a la fúnebre suerte de la soledad y se consoló pensando que lo peor ya había pasado entrejó sus cartas de amor al rojo fuego, se vistió de luto velando su último trozo de querer y se prometió no volver a curar un corazón ingrato que solo buscaba aprovecharse. Por eso ella es así, tan cerrada, tan amarga en apariencia, tan brutal en palabras. Pero compréndela, trata de recorrer sus caminos y ver el trazo de sus pasos. Verás que ha pasado por tanta aflicción pura, Verás que su alma está remendada con hilos y remiendos. Verás que sus ojos secos están de tanto volver a los recuerdos del pasado, que le advierten lo duro que es un amor. Si vas a amarla, comprenderás cada parte de su pasado. Paciente serás porque ella no se podrá abrir tan fácilmente. Deberás acompañarla hasta que su corazón se cure. Tendrás que hacerte para ti un espacio en su alma, Deberás reparar lo que otros destruyeron. Deberás ayudarla a recordar sin remorderse en el dolor. Y junto a ella tendrás que escribir nuevos párrafos y guiones. No podrás esperar que ella te quiera en el instante que entres. Y habrán días en que Apática estará por ti. Habrán días que no te querrá ver. Y habrá días que no podrá estar. Sus fantasmas la fatigarán y sin querer contigo se desquitarán. Ella es una mujer fuerte de sentimientos débiles que se fragmenta con una ilusión, pero que también cuando decide ser fuerte, ya no hay poder absoluto que la frene. Ella es así, pareciera que fuera gélido como un casquete polar, pero en realidad es tan cálida como una estrella azul. Ella es así desconfiada por la crudeza de las manos que la soltaron. Ella es así porque no supieron conservarla ni mucho menos admirarla, ella es así de fría porque cuando intentó, la arrastraron a los brazos del desamor. Ella es fría porque alguna vez fue muy cálida, y aún lo es, solo que sabe que no puede refugiarse en cualquiera, porque aprendió que no todos pueden ofrecer un cobijo tierno. Ha aprendido a arroparse ella sola, sin esperar a que nadie lo haga. Entendió que su amor más importante es que cualquiera, y que solo amándose mientras amas cuando realmente está inmersa en verdadero amor. Entendió que llorar no es equivalente a querer, y aprendió que si la van a hallar bella, la deberán apreciar con todo y sus imperfecciones.